Experiencia 360 el, trai, el trailer de El ente autárquico Tucumán Turismo Dispuesto muy cerquita De la eh, plaza principal De San Pedro de Colalao Ahí está Ustedes se ponen los auriculares El casco con los lentes especiales Puedes vivir ¿sí? La experiencia parapente en vivo y en directo ¿eh? Ahí está Ahí está, miren Realmente espectacular, fantástico Para disfrutar, para compartir Para los chicos, para la familia Bueno, para todos Y además también, por supuesto Recorriendo los distintos puntos turísticos Los principales atractivos que tiene La provincia de Tucumán En este hermoso tráiler de El Ente autárquico Tucumán turismo como les decía allí está, abierto de jueves a domingo por la mañana y por la tarde totalmente gratuito